Con Claudia empezamos eh, este proyecto en el 2020, un año muy particular. Encerradas en las dos, eh, hablando por audios de WhatsApp, todo es, todo es, todo es, es, eh, hablando por audios de WhatsApp sobre las aves, ella resolviendo todas mis dudas, muy interesada en el proyecto. También no teníamos mucho tiempo a la noche, entonces formamos como una especie de amistad por cartas, eh, con esas amistades viejas que. No conocías a la otra persona, pero había una intimidad eh, y un interés por la otra persona increíbles, muy grandes. Así que bueno, agradezco mucho que está acá conmigo. <risa> eh, todo esto empezó también por el, las quemas a los humedales, eh, que es un tema que todavía hay que tratar. Eh, hay que tratar muchos temas ambientales. Eh, no tenemos que olvidarnos de todas las especies que habitan ahí. Eh, y del desastre que estamos haciendo, a su ecosistema y a su hogar. Así que, este libro principalmente es para ellas, para las aves. Uh. Eh, también, otro de nuestros intereses era acercar un material eh, específico, o sea, un material de estudio, de experiencia, a gente que no tuviera ningún eh, background así como de biología, ni haya estudiado nada, o sea, aficionados. Nuestra idea principalmente era que todo el mundo pueda realmente interesarse por la increíble fauna y flora y todos los ecosistemas que hay en nuestro país. Eh, no necesitamos estudiar nada, solo necesitamos eh, vivirla y conocerla sobre todo, y a partir de eso preservarla. Eh, así que bueno, no sé si querés decirle unas palabras, presentarte Acu las cositas voy a decir, <risa> aprovechando este inmenso público que acompaña a Sofía y en, esta, en este acontecimiento para la ciudad y para la conservación del patrimonio natural y cultural. Mi nombre es Claudia Negro, como dijo alguien dijo por ahí, soy médica veterinaria, me estudié en medicina veterinaria, soy especialista en salud animal profesora asociada de la Cátedra de Medicina, manejo y Conservación de Fauna, eh, de, de Fauna Silvestre del quinto año de la carrera de la Facultad de Ciencias Veterinarias de nuestra gloriosa Universidad Nacional de Rosario y además soy coordinadora académica de la Cátedra Libre de Fauna Silvestre y ahí voy a explayar un poquitito porque por ahí viene la relación justamente con, con Sofía a través de la tía la que, tía que tía anda todo. por ahí, el más micrófono. cerca ahí está, sí, no me gusta por ahí hasta puedo hablar sin micrófono y me escuchan igual ¿Quieren? no, no quieren bueno. no, la gente del fondo no se escucha se escucha bien con micrófono o sin sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, claro, claro. sí. y hablo un poquito más alto decía que a través de, de... Adriana Adriana que está allá en el fondo eh, la relación que, que nace con, con Sofía tiene que ver con la Cátedra Libre de Fauna Silvestre es que es un espacio devenido de, la, de un histórico hecho sucedido en la educación argentina que fue la reforma universitaria que hace poco tiempo cumplió 100 años uno de sus logros más importantes fue instituir la docencia libre es decir, abrir la universidad a la comunidad para aquellos temas que no estaban asociados directamente con los planes de estudios de las carreras entonces todos ustedes son bienvenidos en la Cátedra Libre de Farmacimiento inclusive Juanita, que es chiquitita y es, la, es realmente la que más debería estar o sea, en la calle aquella <risa> ah, niña también y cuanto más pequeños les niñes, aquella niña también, que está ya asomadita cuanto más pequeñas les niñes, mejor y si vienen de bebés, mejor todavía porque en realidad nuestra gran apuesta está justamente en esas generaciones y en las generaciones por venir entonces, en el año 1099, cuando nadie en, la, en las facultades de veterinaria del país hablaban de la fauna silvestre sino que hablaban de la fauna doméstica que es nuestro objeto de estudio más importante ahí me dicen que sí con la cabecita perros, gatos, caballos, ovejas, vacas, aves, conejos de todo, menos la fauna silvestre dijimos, pero ¿cómo? los egresados de una universidad pública agentes efectores de cambio y transformación no tienen ni idea de como dice Shakespeare hay algo más en el cielo y en la tierra que nuestra vana medicina veterinaria puede imaginar me tomé el trabajo de adaptar a Shakespeare en una versión que utilizo siempre en mis clases en, el, en, la, en la facultad entonces hubo que traer a la fauna a la facultad de ciencias veterinarias para que como dice bien Sofía se conozca y a través de ese conocimiento se instale esto que yo quiero que además nazca de este espacio que me da Sofía aquí con ella y con ustedes y con este maravilloso librito que es la apropiación y el sentimiento de pertenencia que tiene que generar un vínculo amoroso y afectivo con la naturaleza y con la biodiversidad porque es solo eso lo que nos puede salvar como humanidad porque arranco diciendo Sofía que si no hay vida silvestre no hay posibilidades para la especie humana en el planeta eso también quisimos discutirlo con los estudiantes de veterinaria de la facultad de ciencias veterinarias y empezamos con este espacio abierto y dos o tres años después logramos poner o mejor dicho incluir en un nuevo plan de estudios una materia que deben llamarse como les acabo de decir hace un ratito y es obligatoria porque es una obligación moral y ética de parte de la universidad pública de que los agentes sectores de cambio egresen conociendo el entorno natural, la naturaleza, aquello de lo que formamos parte, porque no estamos ni arriba ni afuera, somos parte, nuestro hashtag más importante cuál es, somos naturaleza, somos todos, somos todos, todos, todas, como quieran decirle, todos somos naturaleza. Y cuando estaba acá, esperando que, que nos reuniéramos, empecé a escuchar los cantos y a mirar de dónde Entonces, este libro es para eso, para enamorarlos de las aves. Y tiene un título muy especial, que a mí sí, me gustaría que vos lo, lo comentaras. Dale. Y después yo te voy a decir la interpretación que le doy yo a ese título, porque yo ya me apropié del libro, y ya digo, doy mi propia versión de la historia. Pero antes quiero decir, para terminar con esto de la cátedra libre, para no irme por las ramas, aunque por las ramas hay que ir, hay que ir por las ramas, es lo más lindo que hay, por las ramas, pero digo, a partir de que existe la Cátedra Libre de Fama Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Adriana le dice a Sofía, ¿por qué no hablas con Claudia Negro? Y ahí empezaré. Gracias, Claudia. Aparte, a todo esto con Claudia nos conocimos en persona recién esta semana. El miércoles fui a conocerla. Sí. <risa> igual la siento súper cercana. Sí, sí. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito del título. Eh, el título fue un poco eh, como, junto con todo este tema de los humedales y de las gemas, eh, lo que me inspiró a hacer el libro. Eh, es una charla que yo venía teniendo con un amigo, el tema del lenguaje de los pájaros, que es una teoría de, de filosofía oriental, en realidad. Eh, que viene a significar el lenguaje no simplemente de los pájaros, sino ese lenguaje intrínseco que tiene la naturaleza, que es inherente a todos los seres de la naturaleza. Y retomando un poco lo que decía Claudia también, ese lenguaje, esa inspiración, ese instinto, esa intuición a la que tenemos que llegar ahora y en la que tenemos que resguardarnos hay que dejar de escuchar un poquito a nuestra razón y hay que empezar a escuchar un poco a nuestro instinto porque ese es el que realmente tiene el conocimiento que nos va a ayudar a salvar a nuestro hogar, la Tierra así que el título va más que nada por eso o sea, no es nada más las aves sino todo el sistema que comparte la naturaleza y que funciona perfecto sin que nosotros hagamos ninguna intervención y funciona mejor todavía cuando no intervenimos no intervenimos. Tal cual, o sea, la no intervención, la no actividad. Hay que empezar a sentarnos y a escuchar, a mirar, a observar, pasividad, a recibir lo que nos está dando la naturaleza todo el tiempo. Hay que callar un poco la voz que tenemos todo el tiempo hablando en nuestra cabeza, que nos envuelve en un mundo en en imaginario y hay que empezar a observar lo real, a vivirlo por todos los sentidos a prestarle mucha atención, porque tiene muchos secretos, que en realidad no son secretos, nos están diciendo todo el tiempo lo que tenemos que hacer. Solo hay que escucharnos y callarnos un poco. Exactamente. Decíamos con, con, con Sofi también en esa charla que tuvimos, buscamos una palabra, porque decíamos, observación de aves. El compañero siempre dice que observación es un término que separa y que es muy técnico. Y nosotros llegamos a la conclusión en la charla que tuvimos que la palabra más importante para esto es la contemplación. La contemplación que además produce una sensación orgánica o espiritual sí. eh, de impresionante de cuando, cuando, cuando, claro, cuando se la experimenta. Entonces ahora yo les, les digo, lo que, dice, lo que nos explicó nos acaba de explicar eh, Sofi respecto al título del libro. Para mí, además de lo que dice Sofi, por supuesto, el lenguaje de las aves invita a pensar que no solamente se comunican con nosotros, como dice Sofi, todo el tiempo diciéndonos cómo hay que hacer las cosas. Fíjense, el hornero, el funario rufo, que está como ave emblemática en el libro. Si ave el Nacional libro, Argentina, el hornero. Claro, Ave Nacional Argentina. ¿Sabían que el hornero es el ave Nacional Argentina? Algunos sabían. Bueno, más tarde. Así que... Porque lo publicamos en el Instagram del libro. Como fuere, sabe que, la, que el hornero es el ave nacional. Y el hornero es un bioconstructor de la primera hora. Permacultura. <ríe> Mi compañero, <ríe> que es un permacultor, lo sabe. La bioconstrucción siempre estuvo a la alcance de la mano. Sin embargo, tuvo que pasar como un montonazo de tiempo para que nos diéramos cuenta que el adobe no solamente significa las chozas tremendas, pobres, y, y infectas, es cierto, de algunos lugares de, de la Argentina que todavía están abandonados a su suerte y significa relacionarnos con la linchuca, de ninguna manera, ¿no? O sea, existe eso y todavía espera que lo resolvamos. Pero también existen las construcciones de adobe que dan toda una garantía de calidad de vida y de eh, con una construcción que tiene en cuenta el ambiente, ambiente no medio ambiente, digo, que está o que debe ser tenida en cuenta. Y resulta que el Furnarius, el hornero nos lo viene diciendo desde hace un montón de tiempo. Entonces digo, la contemplación para lograr hacer contacto con esa enseñanza. Entonces las aves, para mí, en su lenguaje, van mucho más allá del canto. El lenguaje tiene que ver con cada una de las partes que Sofía abordó en este libro, por nuestro asesoramiento yo vengo en representación de la Cátedra Libre de Fauna Silvestre, como les dije pero somos un equipo de eh, bueno, cuatro mujeres, cuatro docentes donde hay una bióloga, porque nuestra, nuestra materia se, se enmarca en la biología de la conservación y tiene un planteo interdisciplinario, hay una bióloga y tres veterinarias. entonces fuimos cuatro técnicas, las técnicas eh, cuatro contempladoras de las aves, porque además todas somos observadoras de aves que pusimos a mano una masa, como dicen en Brasil, y, y, y pergeñamos este libro junto a Sofía. Pero digo, el lenguaje de las aves que pretende el libro demuestra, a través de las partes que fue abordando eh, Sofía, que eh, tiene que ver con el color, el color que tienen, la forma que tienen, la forma diferente que tienen algunas colas de determinadas especies, la diferencia que hay entre una garza y un hornero, el tipo de canto o vocalización que hacen, el tipo de ambiente que necesitan, todo eso forma parte de ese lenguaje que hay que tratar de interpretar. Y la única forma de hacerlo es, como dice Sofi, acercándose dispuestos a vivir esa experiencia, no pretendiendo ser ornitólogos. Yo no lo sé todo de las aves, ni por asomo, ni lo quiero saber, porque no me quiero privar de la sorpresa diaria de aprender cada día un poquito más. Y como es, como dice sí. el pueblo nahuatl, que entre todos sabemos todo. Entonces sí. necesitamos de ir y vuelta para sí. lograr alguna vez decir, sí, bueno, algo sabemos sobre las aves. Bueno, y también quiero retomar este tema de las casas de las borneas. Sí. Eh, hay que empezar a vivir eh, y a actuar de una manera más cíclica. O sea, no hay que pensar que algo no va a volver a la Tierra. O sea, es como que estas casas eh, justamente son parte y vuelven a la Tierra. Todo se queda acá. Entonces tenemos que ser conscientes, ser conscientes de nuestro consumo también. Exactamente. Bueno, fíjate, otra cuestión ligada a los sombreros, por ahí algunos no saben. Disculpen si, si comento cuestiones que algunos ya conocen. Nunca está de más insistir, pero digo, la, los, or, los hornitos, la, las casitas de los horneros, bueno, les voy a contar una anécdota, eh, son recicladas por muchas especies de aves. Por eso ustedes pueden ir cuando sí, llegan, otra, a ver otras, oh, otras oh, especies ahí viviendo en la casita que la construyó el hornero. Es una especie de, es una comunidad también. Claro. Justamente, o sea, es todo eh, circular, es cíclico. Exactamente. Es no lineal, no tiempo lineal. Exactamente. Y sin embargo el hornero hace una casita por por nidada, digamos. Uh -huh. Ustedes vieron, ¿saben cuánto pesa la casita del hornero? El, el nido, yo digo casita y está mal porque es no, ¿Sí? no. No, no <risa> es una canción. El nido del hornero, ¿cuánto pesa? Diga en una cantidad. Imagínensela. Cinco, cuatro. kilos. Cuatro kilos. Casi casi el medio. compañero acertó ¿Y cómo lo transporta? ¿Con una cametilla, señor? No, no, no, no. ¿Con qué? Con el pico, macho y hembra. ¿Han visto, se han detenido a mirar cómo construye? Algunos dicen que sí. Algunos han tenido la oportunidad de tener un, un hornito cerca en construcción y seguir toda la construcción. Hubo un momento, hubo un momento en que se, se, se viralizó una filmación de un uruguayo que se veía día por día cómo iba construyendo la casita de la orden. Pero fíjense ustedes qué, qué maravilla. Y esa casita algunos horneros la reaprovechan pero queda ahí disponible para otra especie porque en la naturaleza nada se pierde todo se transforma los únicos que no lo hacen, ¿quiénes somos? yo creo igual que no lo estamos haciendo pero es inherente a nosotros poder hacerlo, o sea, tenemos el poder de hacerlo, solo que tenemos que volver a conectar con esa parte, eso es lo importante no pensar que okay, nosotros estamos destruyendo todo, listo que se extinga la humanidad, no o sea, bueno, es, un, es una salida fácil, ¿no? Eh, pero podemos cambiar. Hay chances de cambiar todavía. Y empieza en la vida de cada uno de nosotros. O sea, empieza en nuestros hábitos, en nuestros consumos. En los pequeños actos. En son pequeños actos. Eso son lo, que, lo que arma nuestra mentalidad. Si nosotros no actuamos, a nuestra mentalidad, ¿quién lo va a hacer? ¿Y qué vamos a pensar? No vamos a ser conscientes de nada yo entiendo que eh, o sea, está siempre el discurso de las grandes corporaciones son las que están destruyendo la mayor parte del planeta y sí, obviamente que sí, y no las vamos a parar de a uno, pero no les gustaría realmente vivir acorde a sus ideales ver ese cambio desde nosotros, realmente que nuestro cuerpo y nuestra experiencia pase por esos ideales y vivir así. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Después empezar a mirar afuera. Pero primero empieza desde adentro. El cambio, desde adentro para afuera. Sí, claro, y además le diríamos, ¿ustedes han escuchado hablar del Antropoceno? Ah, bueno, ahora sí, me pongo una novedad novedosa. <risa> que después googlean y buscan y van a encontrar un montón de biografías. bien interesante investigar al respecto. Yo ando mirando eso de nuevo. Eh, el antropoceno es un término que fue creado para eh, poner en conocimiento a la humanidad que eh, por primera vez en la historia de, de, de la existencia del planeta nosotros tenemos la fuerza de transformación de una era geológica a través de nuestras actividades antrópicas a través de esta situación a la que llegamos fíjense ustedes algunos dicen que esto parte desde el inicio de la revolución industrial, otros dicen que a partir de la década del 50, donde se da la fase de aceleración, donde el capitalismo a pleno dice, bueno, esta es la nuestra, vamos por todo y a consumir... Sí, cuando empezamos justamente a dejar de mirar la naturaleza y solo mirar las creaciones humanas. Exactamente. Que son finitas, además. Tan también. finitas como tienen. Sí, eso también, lo que hablábamos el otro día. Dejar de pensar en nuestra vida individual. Las aves no piensan en su propia vida. Piensan en especies, se mueven en grupo, en comunidad. Tienen sistemas de migraciones que son, son, son increíbles. O sea, Las aves están en cielo, tierra y agua. Viajan por todo el mundo y lo hacen en comunidad. Sí o sí, o sea, no tienen otra, no tienen otra opción. Y entonces, a partir de esto que decíamos con, con, con Sofi, eh, se instala la pandemia y eso es una o marca, una gran bisagra en nuestra vida nuestra vida como humanidad y cada acto cada pequeño acto ahora cobra otro significado hemos de resignificar todo lo que hagamos de ahora en más porque más que nunca se puso en evidencia que la humanidad puede desaparecer no el planeta, por suerte va a seguir girando la globoleta, como viene haciendo desde hace 4.500 millones, 4 millones de años lo que probablemente desaparezca es la humanidad y en arrastre de la humanidad la biodiversidad, si no hacemos algo. Sí, y creo que, perdón, sí, sí, que tenemos que también rescatar esta contemplación que nos dio un poco la pandemia y el encierro y la cuarentena. A eso viva. Porque muchas veces, eh, hablando así con, con amigos eh, haciendo el libro, me, muchos me, me remarcaban que empezaron a escuchar durante la cuarentena. Eh, las aves al amanecer y al atardecer. Y me decían, eh, debe ser por las islas, por el humo que se están escapando. Y no, siempre estuvieron ahí, solo que no las mirábamos, o sea, no las teníamos en cuenta. Eh, así que creo que si algo podemos rescatar de todo ese encierro es la contemplación y la pausa. Claro. Y el silencio también. Y, de, de, y después del encierro... sí la salida a la naturaleza claro, ¿no? ¿no? sí, ya, ya. El valorar el espacio ya, al aire libre o sea, más que, que nunca sí, que incluso tenemos en las ciudades Rosario está lleno de espacios verdes y está lleno de aves y hablando de estar lleno, vamos a dar cifras para que sepan Dale. de qué se trata cuando decimos que está lleno en el mundo hay aproximadamente 10.000 especies de aves la Argentina tiene 1.100 de esas 10.000 especies de aves es un destino ornitológico por excelencia para los 800 a 1.000 millones de personas que se autodenominan o se perciben como observadores y observadoras de aves. Santa Fe, de esas 1.100 especies aproximadas, ¿no? un poquito más, o menos, tiene 430 especies. Rosario, entre sus espacios verdes, por el estudio que es una amiga, que es la coordinadora del grupo de observación de aves de la Cátedra Libre de Fauna Silvestre, se determinó que tiene en los espacios verdes, señora concejal, más de 150 especies de aves. Fíjense si hay aves para observar. El, 1 el área natural protegida, que es el predio compartido por la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Escuela Agrotécnica Centenaria, tiene 121 años de la, de la universidad, que depende de la Universidad Nacional de Rosario, tiene 118 especies de aves el 26% de las especies santafesinas entonces por donde vayamos hay aves recién había tacuarita azul, portorra hornero, vente veo están acá ni que hablar de las rapaces que se pueden ver cada vez más en las ciudades entonces con muy poco esfuerzo, porque como es eso que están en todas partes con muy poco esfuerzo pero con mucho, con muchas ganas y mucha voluntad y mucha necesidad quizás esperan a que le demos y mucha paciencia, y, y, mucha paciencia mucha, y esa paciencia justamente es la pausa que decía eh, eh, Sofi pausarse, contemplar con paciencia y tener ese, ese lenguaje implícito o en silencio con la naturaleza porque observar veces no solamente se trata de sacar la foto ni siquiera hace falta una máquina o un binocular, si no se tiene binoculares será a ojo desnudo Sí, yo creo que también eh, va por el lado de no apurar, no apurar no es, no es algo inmediato es una de las pocas cosas que vamos a tener que esperar sí. <risa> que no las podemos tener ya, nada las puede apurar Exacto. no puedes pagar para que se apure al contrario contra? Cuando nos ven caminando ¿qué hacen? Se disparan, entonces por eso es necesario sentarse, tratar de formar parte del paisaje con la paciencia que dice Sofi y esperar a que vuelvan a tener confianza para acercarse ¿Por qué no se quieren acercar a nosotros? Porque las cazamos, las enjaulamos. La tenencia en los domicilios de fauna silvestre está prohibida en todo el territorio de la Nación Argentina. ¡Ay, paso chivo! ¡Sofi, querida! Por eso tenemos y hemos hecho una campaña para desmascotizar a los animales silvestres. Está prohibido, señoras y señores. Ni loros, ni, ni, ni zorzales, ningún ave silvestre puede estar enjaulada. Y yo sé que ustedes tienen, historias familiares, más que nos pese alguna cita de esta cuestión la tía porota, tenía dos tortugas la heredé yo porque se murió la tía y dónde fueron a parar bueno, fantástico, la tía lo hizo, la tía no sabía nosotros sí, o por lo menos ustedes lo saben a partir de ahora, y tomar conciencia quita la tranquilidad Sí, y no es que callamos al respecto <risa> Exactamente. Porque... por eso digo, tomar conciencia quita vale. la tranquilidad y es también justamente esto de vivir con nuestros ideales y por esto esto es tan importante y acá lo que decimos es acerquémonos a contemplar acerquémonos a enamorarnos de las aves pero nada más que eso, todo eso y cómo hacerlo bueno, acá lo dice claramente hay cuatro o cinco cuestiones básicas importantes que lo único que nos quiere decirnos es no es difícil darse cuenta cómo es un martín pescador a diferencia de un hornero si es que queremos llegar a, a identificar a las especies porque por ahí hasta ni eso interesa no me interesa saber que el hornero se llama Furnario Rufus para la ciencia. Se llama Furnario Rufus para la ciencia porque en Brasil se dice João Barro. Y si yo voy y digo hornero en Brasil, nadie entiende. Porque cada región le pone su nombre común. Entonces, para no equivocarnos o confundirnos, echamos mano del lenguaje técnico, científico. Pero si no queremos eso, no hablamos. Vayamos simplemente por. No, y vivir también un poco la curiosidad que tenemos en la infancia que no es necesariamente ese hambre de aprender y saber todos los datos simplemente es curiosidad, es empezar a acercarse a un tema y experimentarlo después en nuestra vida cada persona lo va a terminar experimentando de una manera re distinta quizás hay gente que termina sabiendo, eh, identificando a todas las aves y hay gente que quizás, no sé, se le despierte un interés por las plantas que habitan las aves y ahí está la cuestión que hablamos día. es un tema de contagiar esos intereses pero además lo que vos hemos dicho en la charla con los turistas es que las aves son una excusa para claro. a la naturaleza. Mientras estamos esperando que vuelva el hornero para que podamos mirarlo más detenidamente, se nos puso una mariposa. Uh -huh. O una vaquita de San Antonio. ¡Uy, ¡Oh, miren lo que hay! Una vaquita de San Antonio. Hay un proyecto que invita a la ciudadanía a que cada vez que ve una vaquita le saque una foto a las coordenadas y se lo envíe porque las vaquitas nativas están desapareciendo por las especies introducidas. Y así nos así no pasa con todas las fábulas. Y también, sabes, y hablar, y claro, y también es este, este ejercicio, empezar a hacer este ejercicio de observar y, y contemplar para empezar a ver los cambios también. O sea, nosotros podemos ser conscientes de los cambios que está sufriendo el ambiente y así no vamos a caer en noticias falsas, por ejemplo. Si realmente es algo que conocemos y que entendemos por qué las cosas son como son, ahí es donde vamos a tener el conocimiento de la experiencia que es el más puro. O sea, como dice Sofi, preguntarnos el porqué, despertar esa curiosidad que es la base del método científico, ¿no? Las preguntas son las que mueven el mundo. Entonces, ¿por qué está esa mariposa aquí? ¿Por qué dentro de un año no la vi más? porque eh, la planta que atraía esa mariposa la municipalidad decidió en eh, este, una nueva, no sé, una intervención, podó, arrasó con lo que había y no se dio cuenta que la lantana camara o la salvia guaranítica atrae a los colibríes los colibríes otro, otro, otro mundo, otro mundo también está el colibrí, está el colibrí también es porque son de las aves, de los fenómenos de la naturaleza más hermosos que existen y son endémicos de América de, del continente americano o sea, los europeos tienen que venir a la Argentina y a toda América pero tienen que venir a la Argentina primero para ver nuestros colibríes había un colibrí bronceado afuera yo lo escuchaba y decía hay un bronceado, hay muchísimas, muchas clases de colibríes pero acá había un bronceado, no es fácil de ver está, está en el Parque Independencia hay aves que son endémicas o sea, propias de una región y no se la encuentra en ningún otro lugar del mundo hay un colibrí que mide entre 4 y 5 centímetros, el zunzuncito cubano. Es el más pequeño del planeta. Desde ese hasta todos los que tenemos nosotros en Argentina, el cometa que tiene una cola larguísima. Y el colibrí es el único que tiene el vuelo perfecto, decimos nosotros, sí, ¿no? Sí, sí. Porque puede mantenerse suspendido en el aire para poder lograr libar esa flor de donde obtener el néctar que necesita con los azúcares para poder mantener ese nivel de movimiento que tiene, que es impresionante y en, en, mientras está este, haciéndose del néctar los estambres de las flores se mueven y vuelcan sobre la cabecita y sobre, sobre el colibrí el polen que va a llevar a otras plantas para que y se vuelve a usar es todo así, es un sistema, es un sistema perfecto y complejo, vez. Pero, pero Sofi, garantiza la polinización que es otro de los grandes fenómenos de la naturaleza junto con la migración tres de, cuadra, de cada cuatro plantas comestibles por nosotros, humanos necesitan a la intervención de los polinizadores. Entonces, no es poca cosa decidir que en vez de poner una planta exótica que adorna los... Acá estamos en el marco de no sé qué de paisajismo. Así que estoy hablando en un lugar donde se sabe mucho de esto. No es lo mismo elegir plantas exóticas para adornar los jardines que empezar a optar por las que crecieron y están adaptadas a esta ecorregión, que son nativas o que son autóctonas porque son las que verdaderamente atraen a toda nuestra fauna. Y esos son esos pequeños actos que decía Sofi, que marcan la diferencia y que son más necesarios que nunca, aunque parezcan chiquititos. Como por ejemplo, rechazar una bolsa de plástico en un negocio. Y decir, no, me lo meto en el, en el, en el bolso que tengo yo, que a veces viene así y explota. No quiero bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque las tortugas marinas, nosotros estudiamos las tortugas marinas en Uruguay a través de nuestra bióloga, que está haciendo su tesis doctoral inclusive en un tema ligado a las tortugas marinas. La cantidad de plástico que encuentran en las necropsias que hacen las tortugas que aparecen muertas es impresionante. Les cuelgan las bolsas de plástico por la cloaca. Se confunden las bolsas de plástico con medusa y se las comen. ¿Y cómo llegan esas bolsas de plástico? Porque todos nosotros decimos, ay, ¿no tenés una bolsita? ¿Hay una bolsita para esto no tenés? Más conciencia, tenemos que tener más conciencia. Es, ¿Eh? pero es perdón, no perdón. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí. Claro, si te, te parece, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Tiene algo para agregar, algún sí, comentario que quieran hacer? así me, me cae. ¿De todo esto que dijimos? Si ¿O quiere aportar, aportar algo? ¿Alguien no? quiere aportar algo? Aunque no sea una duda, bienvenida. ¿Estás vivo en los Son un Son un Son un sí. A ver, Dana. Bueno, te dije, te ruego a 30 la presentación de libros sobre todo para el proceso. Y mientras hablaba de esto de las observaciones, de escuchar, de mirar, me mi acordaba del viaje de los esteros. Sí, sí. Y de cómo sabía que compartimos. Sí, sí. Sí. sí. <risaello> y de todas las aves que empezamos a, a observar, a mirar, a escuchar y de esos 15 días que fueron, creo que, como no, fundamentales también para acercarnos no. al libro Sí, no, tal cual no, que ya estaba viviendo. Sí, no, esos días eh, fuimos en enero de 2021 con mi mamá y Lara, mi prima tre, las tres mujeres, <risa> nos fuimos a los tres de liberar y la verdad que compartimos unos momentos muy mágicos allá es un ecosistema que Único, único, eh, que realmente hay que, hay que vivirlo en algún momento. Y lo tenemos acá nomás, o sea, están corrientes. Claro, pero hay otra cosa más importante sí. diría, que las aves que están incluidas en este librito, que sí. también sí. se ven en los esteros, se ven acá en el Delta del Paraná. Claro, sí, sí, sí, o sea, sí, no se, sí, o sea se comparten también las aves. Claro. Eh, sí, sí, sí, tal cual. Y bueno, y en este lugar eh, era lo mismo: o sea, estábamos las tres sin señal, en el medio de la naturaleza, muchos mosquitos. <risa> eh, con personas biólogas también que nos mostraban muy conocedoras eh, y esas personas que conocen por la experiencia o sea, que vos estás caminando y de repente se dan vuelta y dicen mirá, aquella rama allá hay tal especie de pájaro y este que es como, ¿cómo la viste? y claro, o sea, viven así, o sea, es como, no tienen y también la falta de, de, de estímulos constantes que nos hace... Eh, no poder prestar la atención a todo esto que está, pero un poquito más callado. Así es. Bueno, ¿alguien más si quiere aportar algo? ¿O quiere hacer una, un, un comentario? ¿O contar una anécdota? ¿O decir no? No estoy de acuerdo con el con es el mentira, eso. Pueden decir también eso, sí. ¿Acá? Sí. Eh, ¿La gente escucha, la escuchaba? las escuchaba...? me hizo tomar conciencia de cuántas veces no nos paramos en nada vivimos a las corridas y a veces ni, ni, ni nos detenemos a mirar nada ni, ni las aves son hermosísimas y cuántas veces no ni siquiera optás por mirar o no estás a un día mi hija me dijo en casa era chiquita y me dice mamá ¿por qué no parás? para un poco y y es verdad para mirar de chiquita y me dice para un poco mamá, sentarte a respirar y es verdad eso, me sí. contagiaron las ganas de, ojalá lo pueda transmitir a mis alumnos sí. de esto que ustedes están hablando de pararnos, de ser conscientes y de, de cuidar este mundo tan hermoso que tenemos Qué bueno, muchas gracias por hablar. Yo los, lo que digo que muchos de nosotros hoy vamos a salir de acá o sea, exactamente, sí, y vamos a empezar a decir, mira, o sea, como a detenernos, a mirar un poquito porque uno, por más que no, o sea, uno sabe que existen, que están, pero es como decir a la, la compañera, no nos detenemos a mirar y creo sí. que hoy más, más de uno de nosotros que estamos hoy acá vamos a salir y vamos a decir, ah mira, fíjate, escuché un grito, miré, mirar al árbol me parece como que está bueno para replicarlo también después en las escuelas en sí. los donde uno habita Sí, o sea, tener momentos también de meditación también de conciencia de la otra persona que tenemos cerca no es nada más de o sea, es de la naturaleza y es de las personas eh, y la verdad que el objetivo del libro más allá de, de contar un poco sobre la bifauna nuestra ecorregión y todo es justamente eso es como eh, decir wow, no estoy prestando atención a todo esto que me podría, me podría estar dando un montón de respuestas a veces las respuestas no son tan complejas exacto y quizás algún día también la municipalidad se interese por esta cuestión de la observación de las aves de la ciudad y implemente algún sistema de recorrida donde haya un guía que pueda ir este, iniciándonos en la contemplación de las aves para que después podamos hacerlo eh, en forma independiente y autónoma. porque no? Pero hay sí. gente que le gusta... Ir sí, acá, más segura. Acá en el museo eh, me habían comentado que las vacaciones de invierno más o menos iban a hacer un par de actividades de, de observación de aves. La, la guía ya la tienen. La guía ya, ya la tienen <risa> tiene, espera. <risa> <risa> Hasta pues de cuenta guía. que ya son expertos. No, no se <risa> que estudien, no les vamos a tomar un no los asustes. No, <risa> vengan con la guía en el bolsillo y sí. cuando ven un ave que les parece a ver, vamos a ver si está en la guía si no está, la busco después la, claro. dibujo, bueno. la dibujo por acá y, y claro, de... eso también o sea el, la idea del libro, cómo está eh, editado que eso y le agradezco mucho a, a la buena editora, a Nico porque la verdad que eh, lograron plasmar exactamente lo que quería y me entendieron perfecto eh, es una guía de campo sí. Tiene que llenarse de experiencia, tiene que ensuciarse, tiene que estar escrita, marcada. Eh, es un libro para llevar a todos lados, o sea, es chiquito, es, está muy artesanal, está cosido. No es un libro para que quede eh, en nuestras casas estancado. Es para sacar. Y las fotos son nuestras. ¿Te puedo algo? ¿Te, puedo algo? ¿Te, puedo algo? Te voy a contar mi experiencia, porque eh, la verdad es que yo vine acá acompañando a mi compañera eh, sin saber mucho de qué se trataba y resulta que yo que soy maestra de cuarto grado en el área de lengua y le estaba leyendo un cuento a los chicos que se llamaba el chingólogo Vicente y que le ayudó a una tortaza porque el zorro le quería robar los huevos entonces mi compañera ella, es mi vicedirectora ella me venía diciendo qué literatura iba a usar con los chicos y ahora digo yo, mirá vos como te caen las cosas que no son casualidades sí. Digo, ya está, te o sea, voy a leer ese libro sí. Voy a leer ese libro, compartir con compasito Como un cuento, como un cuento lo podés relatar Claro, porque yo me yo fui a vivir, de, yo le cuento a ellos de las aves Porque yo me fui a vivir a Fisherton hace poco claro. Y vos no sabés la cantidad de variedad de aves, sí, cómo es. vienen sí, y Cómo interactúan con nosotros Porque sí. yo tengo perro y, y le damos huesitos y ellos vienen Y por ahí picoteamos huesos y, hay, y mi marido se sienta ahí y hay uno que viene todos los días y canta y sabe que él le tiene que dar cositas para. Ti. Yo nunca me imaginé que un pájaro podía pedir con un perro. Y yo acá y el ellos le ponen los huesitos y cómo se pelean entre ellos por la con. Lo, sí sí, sí. lo que sí pueden llegar a saber es que si no los molestan, no, lo, no los, no los este, persiguen, no, no. pueden acercarse cada vez más y cada vez más. Cada sí, vez, sí. Sí. Es Nunca tampoco lo pico picotear en la madera ¿Sabés no, por qué hace eso? Si sí. es sabes por qué picotea la madera de la corteza del árbol? No, Para despegar los bichitos que hay adentro claro, Y después claro, a través claro. del agujerito Comer y ahí obtiene parte de su alimento y sí. sí. o sea, o sea, también agregar que Así como hay la mucha la gente la que descuida Y que no conoce Hay mucha gente que desde muy chico observa Sí sí, sí, sí, gente sí. que se un que sí, que sí. Rosario en los barrios sí. o que, que disfruta siempre y que no hace falta que sea, como dije, experto en, en aves pero que los disfruta eh, mujeres grandes que mi mamá en su balcón tiene la copertina que va todos los años ah, o sea, sí. hay mucha sí. gente eh, que disfruta de las aves eh, está bueno sí. que las conozcan a lo mejor a través del libro que sepan más características sí. o menos pero yo creo que hay todavía gente, yo respuesto que hay gente que, que valora sí. las plantas, las sí, claro. y implanta las personas. Si malos. no, no estaríamos es acá. Claro. No, y yo creo que hubiesen ganado los malos. Claro, claro. Claro. El conocimiento de la experiencia es mucho más importante que el estudio. El estudio viene después a modo claro. de discusión. Si quieres, no, si quieres. Si claro, si querés, eh, si querés, para ampliar, no, eh, no, eh, no. para especificarnos un poco más, especializarnos, pero lo más importante y lo que después más. Sí. Eh, queda grabado en nuestro en nuestra mente y en nuestro espíritu es la experiencia lo que adquirimos a través de eso Pero, fíjense, ustedes qué bonitas palabras fáciles, sí abrigadas mi abuela es la abuela en el edificio y tenía un grande <risa> y no le puse cortina pudiéndola comprar y me decían, ¿cómo no poner cortina? porque digo, veo el paisaje si no acá encerrada entre cuatro paredes claro y... entonces <risa> o sea, quería justificar adelante de ella gracias, gracias. <risa> gracias, gracias. <risa> Eh, yo nací en el Rosario, pero me crié mucho en el pueblo de, de mi familia, en los molinos, eh, y sí es verdad que allá hay otro tipo de contemplación. Sí, claro. ah, la, eh, me me, me formó muchísimo haberme criado allá entre la naturaleza. Bueno, sí. Se formó tanto que te marca la tendencia como diseñadora sí. gráfica de sí. hacer un segundo trabajo en relación a las aves. Por eso eso también marca a las personas, algunos eligen sus carreras con las cuales desarrollan su vida profesional, toda su vida profesional en torno a lo que eligieron de pequeño. Entonces, si Juanita está en contacto con la naturaleza desde pequeña, por ahí un día dice al papá, voy a ser bióloga. No. <risas> o naturalista, o médica veterinaria. O diseñadora. ¿sí? O diseñadora no, no, no, no, no, <risa> gráfica. Estaba diciendo Juanita, estaba diciendo que y le gustaría que el próximo libro sea de la luna y las estrellas será así dale nada me importaría sí Juanita bueno ya yo la estoy viendo que también